Ojo al tambor amigos, sigue la federación poniendo la talanquera a occidente en todos los ámbitos, aunque desde la Unión Europea dicen que todas las sanciones se están haciendo efecto a Moscú. Esto puede dar a entender que el Kremlin, al contrario de lo que muchos piensan, se está fortaleciendo y es que Borrell recientemente, yo sé que muchos de ustedes se acuerdan, dijo que Rusia podría venderle el petróleo todo el que quisiera a China, pero que no iba a poder porque no tenía cómo llevarlo. Pues esta nota es interesante e inesperada para muchos en la Unión Europea, incluso para el norte, pues según este informe de RT, Rusia dispondría, es uno de los titulares que nos parece interesante presentárselos a ustedes que dice Rusia dispondría de 14 rompehielos en 2030 para atender la ruta marítima del norte que según se dice tiene como objetivo garantizar la navegación durante todo el año por esta ruta ártica que la consideran una alternativa mucha más corta que el canal del Suez para los viajes de Europa a Asia específicamente pues para China según este artículo de Sputnik la flota de rompehielos de Rusia en la ruta marítima del norte estará compuesta por un total de 14 buques que es para 2030, comunicó a inicios de esta semana Vladimir Panov, representante especial para el desarrollo del Ártico de la cooperación estatal Rosatom, según la página web de esta agencia. Voy a citar un parágrafo de lo que ha sido el comunicado de la agencia. En el periodo del 2026 a 2030, la flota estará compuesta por nueve rompelleros de propulsión Crear cinco convencionales para garantizar la navegación durante todo el año en el sector este de la ruta marítima del norte. Se espera que se desplieguen por lo menos cinco rompehielos de propulsión a una distancia de no más de 500 millas náuticas entre cada uno, dijo Panov en una reunión con jefes de misiones diplomáticas de los países de América del Norte, América Latina y del Golfo Pérsico. Durante el evento se expuso ante los diplomáticos todo lo que es la expectativa, cooperación en las latitudes del norte y los proyectos rusos claves para el desarrollo del Ártico. Panov agregó que para 2035 la flota de rompehielos de Rusia contará con 13 naves de propulsión a y cinco buques convencionales. El grupo de la flota de rompehielos que opera actualmente en las aguas de la ruta del Mar del Norte, una alternativa al canal de Suez, reduciría en aproximadamente 10 días los viajes de Europa a Asia, costando con 7 rompehielos de propulsión nuclear y 3 convencionales, precisó el funcionario. Actualmente está en marcha la construcción de dos barcos del proyecto 22220, el Yakutia y el Chukokka, además el 2 de febrero Rosatón cerró un contrato con el astillero Baltiski Sadov de San Petersburgo para la construcción de un quinto y sexto rompehielo de dicho proyecto. Según Rosatom, desarrollo del transporte marítimo están siendo testigos de un aumento en la atención global en la región del Ártico. El calentamiento climático es cuatro veces más rápido que el promedio mundial. El cambio climático crea las condiciones para el desarrollo del transporte marítimo en el Ártico, comentó Nikolai Karchunov, representante ruso en el Ártico. Un foro que actualmente es presidido por la Federación, recoge el diario Vedemosti. Cabe recordar, además de abrir nuevas rutas marítimas, el deshielo en el el Ártico facilita lo que se llama la extracción de recursos naturales, lo que ha aumentado la competencia entre los países por el control militar y comercial de estos nuevos territorios. En las últimas dos décadas se ha liderado esta disputa por parte de Rusia y al tiempo que ha ampliado su flota de rompehielos, barcos y submarinos nucleares en paralelo. La nación euroasiática ha desarrollado operaciones mineras y de pozos petroleros, prestando gran importancia a la ruta marítima del norte que podría estar operativa para 2035, indicó el periodista Kenneth R. Rosen en un artículo que fue expuesto por el diario político. Una prueba, dice este artículo, una prueba de ello es que los proyectos rusos en la industria minera en esta región han atraído a mayor cantidad de inversión. Se habla de 42 proyectos por un total de casi 800 mil millones de rublos, es decir, más de 10 mil millones de dólares. En el segundo lugar, en este indicador se ubican las inversiones en la industria química del petróleo y el gas, con 207 millones de rublos, es decir, unos 3 mil millones de dólares. Pero bueno, recientemente, Político también sacó un comunicado, o más bien un editorial en donde lo titulan Occidente queda rezagado en la carrera con Rusia por el control de el ártico y nos parece interesante porque aquí hablan que en las últimas dos décadas la disputa que ha sido liderada por rusia mientras que occidente y los aliados es decir norte y los aliados de la otan tratan de darle alcance sostiene el periodista kenneth r rosen aquí dice que esta carrera por el control militar comercial del ártico que involucra a rusia y a los países occidentales se ha intensificado ha aumentado desde que ha iniciado la operación militar o invasión, catalogado por Occidente la invasión militar por parte de Rusia en Ucrania. Según el periodista Kenneth R. Rosen, en el artículo parapolítico, en el que señala que el norte y las naciones de la zona euro están tratando de recuperar terreno en la región dominada en las últimas décadas por el país euroasiático, aunque el final de la Guerra Fría abrió un periodo exento de conflictos en la región. Actualmente el Ártico se está convirtiendo en el centro de una nueva pugna, según Rosen, dado que el hielo marino se está derritiendo debido al cambio climático, disminuyendo a una tasa de 13% por década, pudiendo desaparecer según las estadísticas para 2035. El de hielo abriría nuevas rutas marítimas y facilitaría lo que es la extracción de los recursos naturales, lo que explica y aumentaría la competencia entre los países por el control militar y comercial de estos nuevos territorios. En las últimas décadas, la nación rusa ha liderado la disputa al tiempo que amplió la flota de rompehielos, barcos y submarinos nucleares y desarrolló operaciones mineras y de pozos petroleros así como la ruta marítima del norte que podría estar operativa para 2035, mientras el norte intenta recuperar posiciones frente al dominio ruso en la región, apunta este autor que recuerda que la recién aprobada estrategia para el Ártico, es decir, la designación este año de un embajador general para el Ártico y la apertura de un consulado en nuuk la capital de Groenlandia, en cualquier caso, expertos dicen que el país norteamericano sigue teniendo una visión limitada de la región considerándola únicamente como una zona para la extracción de los recursos naturales y no como un campo de batalla geopolítico y de seguridad nacional los aliados en Europa del Norte han venido aumentando los presupuestos de defensa nacional y seguridad en torno a lo que es la infraestructura energética crítica en el objetivo que es el Ártico y allí aumentar las capacidades de defensa, sin embargo más de una docena de observadores de la región citados por el periódico incluyendo diplomáticos noruegos, analistas del departamento de Estado y expertos en seguridad nacional centrados en el Ártico temen que el norte y Europa no puedan controlar los recursos energéticos en la región mientras se incrementa el desarrollo económico y la seguridad nacional en otras naciones cuya tierra soberana se encuentra dentro del círculo polar ártico. Aquí mencionan Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia. Entre tanto, varios funcionarios del gobierno del norte manifestaron su temor a una escalada nuclear en la región, la que a a consumir a Europa y a sus aliados occidentales en un conflicto de mayor envergadura. En las últimas horas se conoce que China prueba la táctica de ataque espacial fantasma contra defensas antimisiles enemigas en una simulación. Dice el comunicado que los ingenieros militares elaboraron un diseño inteligente que toma en consideración dos puntos débiles de los sistemas de defensa global. Ingenieros chinos estarían desarrollando una táctica de ataque espacial fantasma para abrumar y desgastar las defensas antimisiles. El concepto se basa en la idea de crear una multitud de señales de objetivos falsos desde el espacio exterior que aparentemente eh, se un ataque masivo en la pantalla del radar enemigo mediante simulaciones computarizadas se comprobó la efectividad del prototipo y ahora procederán a frenar los desafíos de la ingeniería, informa forma China Morning Post dado el alto costo que implica construir naves espaciales, altamente móviles que maniobren en el espacio y generen señales fantasmas que confundan a una red completa de radares, el equipo de ingenieros basó su solución en un diseño inteligente que toma en consideración dos puntos débiles de los sistemas globales de defensa antimisiles, la posibilidad de rastrear y localizar con precisión estos sistemas se asientan en estructuras voluminosas y los hacen vulnerables a la nueva táctica. La nave espacial de interferencia diseñada viajaría en un misil señuelo sin ojiva una vez en el espacio. Realizaría su actividad de interferencia enviando señales fantasmas que el misil desarmado pareciera amenaza real, escribió el equipo de ingenieros en el Journal of Electronics and Information Technology. El equipo también consideró que a partir de una configuración basada en tres naves espaciales interceptoras, el resultado sería exitoso. Las naves serían económicas porque no necesitarían motores para propulsión, ya que viajarían a bordo de un misil desarmado. En función de la información de inteligencia sobre los sitios de las estaciones fijas de radar del enemigo, antes del lanzamiento se establecería la dirección de vuelo y velocidad del misil portador, así como la ubicación final de las naves, el otro aspecto aprovechando con astucia por el equipo de diseño es el relacionado con el más o menos amplio margen de error con el que operan los sistemas de radares actuales para realizar seguimiento de los objetivos, esta desventaja permitiría que un diseño cuidadoso de las naves les permita mantener el error de posicionamiento de una de ellas dentro del margen de error estándar de un radar militar, después de la liberación del misil portador la distancia entre estas naves aumentaría con el tiempo y afectaría la precisión de las señales del objetivo fantasma si no se realizan estas correcciones. Aunque la tecnología desarrollada podría ampliarse para incluir muchos más dispositivos de interferencia y crear una gran cantidad de pistas fantasmas, la misma enfrenta otros desafíos debido a que un sistema de defensa antimisiles podría incluir plataformas móviles, incluso satelitales, equipadas también con sensores de calor y telescopios ópticos para monitorear. a la tarea sería burlar estos dispositivos por parte de las naves espaciales, no es nada fácil, hay muchos detalles técnicos que no discutimos en este momento, escriben los autores de China Morning Post.